¿Qué tal amigos del CCH Nueva Generación? Les venimos a presentar un trabajo sobre un gran escritor y periodista mexicano llamado Carlos Josué. El tipo fue increíblemente un gran escritor, sus obras fueron geniales, nos refleja a nosotros como sociedad mexicana. Esperamos que si no lo conoces, te interese y puedas venir a ver esta exposición a la cual vamos a grabar dedicada a él. ¿Quieres conocer nuestro país? ¿Deseas conocer la Ciudad de México de los años 60, 70, 80 y 90 del siglo XX? Entonces tienes que conocer a Carlos Monsiváis. Nuestro autor nace en la Ciudad de México el 4 de mayo de 1938 y muere el 19 de junio del 2010. Hizo sus estudios en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México en el Seminario Presbiteriano de México, incluso en la Universidad de Harvard. Se destacó en el ámbito periodístico e incluso nos atreveríamos a decir que con una vinculación profunda con la sociología urbana, por su manera de estudiar y describir de diversos hechos sociales, pero sobre todo y particularmente con fenómenos sociales ligados a la sociedad, a la cultura y a la literatura. Asimismo, mismo aparte de su vasta creación literaria su lucha por los derechos de los animales la lucha por la diversidad sexual el respeto a nuestras tradiciones y costumbres nos deja una herencia lúdica a través de la colección de más de 12.000 objetos que nos permite conocer más de la realidad social y cultural de nuestro bello país y parte de estos objetos los podemos admirar en el Museo del Estanquillo, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. En el marco de la gran cantidad de museos que tenemos en nuestra ciudad, el Museo del Estanquillo nos ofrece una propuesta diferente a los otros museos. Este se encuentra ubicado en el centro de la Ciudad de México y nos permite otra alternativa para conocer a Carlos Monsivas, ya que en él mismo podemos disfrutar parte de la colección personal del escritor en esta exposición podemos visualizar libros fotografías videos juguetes maquetas y dibujos entre otros objetos el objetivo de la presente colección es dar a conocer parte de la cultura popular que existe en nuestro país además de que esta colección forma parte de nuestra identidad hay que mencionar que el museo se encuentra en el interior del edificio denominado Esmeralda, el cual a lo largo de su historia ha albergado desde oficinas gubernamentales hasta oficinas privadas. Los invitamos a conocer un poco más de este admirable escritor mexicano. Bueno amigos, eso es todo, hemos llegado al final del recorrido hecho a través del homenaje para Carlos Monsiváis. Esperamos que lo hayan disfrutado. Esperamos que no solo se queden con esta, este pequeño video que vieron. Que se interesen por sus obras. Les queremos es más, recomendar un libro para empezar llamado No Sin Nosotros. Es muy bueno. Esperamos que sigan a este gran escritor y periodista mexicano.